Se han preguntado cómo sería el fin del mundo. Si tal vez moriríamos por un meteorito gigante que destruiría nuestro planeta, tal vez por un temblor o una erupción volcánica. Incluso una de las posibles formas en que la Tierra dejaría de existir por una tormenta solar. Resulta que existe una computadora que puede crear imágenes a partir de escribir un texto, por lo que una persona tenía dudas sobre cómo se vería el fin del mundo, y el resultado fue este, son imágenes realistas y perturbadoras de cómo se verían las personas y nuestro planeta en el apocalipsis, las fotografías son verdaderamente horribles. Lo más extraño de todo esto es que se habla de que la computadora que realizó estos dibujos podría estar captando todo esto desde el futuro y en base a eso habría creado las imágenes. Si eso es verdad entonces parece que nuestro final no será lo más rápido posible sino uno lento y doloroso. Además estas fotos muestran que nos exterminarán múltiples eventos catastróficos.